Para colmo, este año las cosas no están bien en números para el canal de Daniel Vila. Daniel Vila tendrá las cosas más complicadas aún en uno de sus canales más importantes. Es que se contrascendió, este año no fue fácil para América Televisión. Que quedó atrás de Canal 9 en muchas oportunidades, dado que dicho canal empezó a apostar nuevamente a producciones locales en vez de las novelas delatadas. El interrogante que se abre es ¿Qué pasará ahora?. En las últimas horas trascendió que Santiago del Moro. Convencido de que los temas políticos no rinden en audiencia por estos días y que su programa intratable se transformó en el show del grito, tiene definida su salida de la señal que fue su casa durante al menos una década. Por su parte, Jorge Real, que venía cuatro en la franja horaria de la siesta, decidió tomarse una extensa licencia y se especula con que sería, por lo menos, hasta fin de año. El problema que se presenta es qué pasará con las audiencias. Jorge Rial se toma licencia hasta fin de año, deja la conducción de intrusos en un año en que no acompañó el ratín ni a él, ni al canal. Todo muy raro volvería a la conducción en la próxima temporada 2019, señalaron desde la cuenta de Twitter especializada en audiencias Real Time Rating. Jorge Real deja la conducción por unos meses de almohadilla en truzos. El programa de espectáculos perdió en este año. Y en varias oportunidades, el tercer puesto de la fraja superado por Canal 9. Almohadilla en truso se mantuvo entre los 30 y 40, agregaron.